una banda que, que se gesta justamente casi como a la vuelta de la democracia y ha significado mucho porque uno podría decir que todo el momento que vive la música local con, la, con el fenómeno de la música indie, tuvo, digamos, los abanderados de la música del rock mendocino, fueron los enanos, continuaron con ese trabajo de los Caramelos Santos eh, y ahora la continuidad que tienen los artistas mucho más jóvenes. Entonces es una, es una pérdida muy grande, la verdad que uno porque lo transita este, con tristeza y dolor de, de que entendiendo que, que el marciano era una persona muy joven y entonces, bueno, la verdad es que justamente creo que esa es la, la, la tristeza. ¿no? Diego, pudiste verlo por última vez en el Wayne Rock, ¿no? Sí, sí, fuimos con mi familia. Eh, y algo muy, muy especial porque fui con mi hija que no los había visto tiene 16 años y, y la verdad que, que fue muy emotivo porque este, digo, pensar que esa gira comenzó acá en el Wayne Rock terminaron creo que volvieron hace 15 días yo la verdad que los lo seguía mucho este, a través de las redes sociales este, por el afecto y el cariño que, que siento por Felipe y por el Marciano así que la verdad que eh, fue la última vez que los pude ver. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo no, fenómeno. La verdad es que, aparte, digo, el, el entorno de lo que hacen en, en el Wine Rock, este, es maravilloso, al pie de la montaña, to, sonando los enanitos, era casi una, una poesía, o podríamos decir una canción, porque tener digamos ese marco donde se realiza el wine rock y tener justamente a los enanitos verdes eh, iniciando su gira que lo llevó por México y Estados Unidos la verdad es que fue maravilloso ese concierto ¿no? compartían la pasión por el fútbol también sí la verdad es que eh, hincha del Atlético Argentino y hace ayer recordábamos con algunas fotos este porque fuimos, su papá fue presidente del Atlético Argentino eh, una persona muy querida también los canteros son de, de buena gente, buena familia. Eh, y entonces la verdad es que compartíamos el ser hincha del Atlético Argentino. Eh, fuimos a la cancha, le entregamos una placa. Hay una foto con los chicos de las inferiores. Este, hay una foto con su papá también, con la camiseta. Así que el afecto por eso, ¿no? ¿Cómo era Marciano fuera del escenario? Porque muchos mendocinos lo conocemos arriba del escenario. ¿Cómo era fuera del escenario? Tuviste oportunidad de estar muchas veces con él. Bueno, hemos trabajado en varias oportunidades que, que, que estuvimos haciendo shows con los enanos, este, ya sea en la provincia o en la fiesta de la cerveza, y la verdad es que fuera del escenario, yo tengo una anécdota que, que es un, cuando hacíamos el programa Barrio Le Parc, una familia comenzó a cantar, este, la mamá, el papá, sus dos hijos, y ellos eran eh, de Bolivia y se habían instalado acá en, en, en Guaymallén, ...son de, de Bolivia, están instalados ahí en la calle Comenzoro... ...y su sueño era tocar las canciones de los Enanitos Verdes... Eh, ...tocaban en la fiesta de la cerveza... ...y la verdad es que me acuerdo que Alfredo este, los conoció... Eh, ...y me dijo, invítalos, me dice para que vayan a conocer... ...bueno, hay un video este, que seguramente lo vamos a subir hoy día... Eh, ...donde la familia entera es recibida por Marciano y por Felipe y donde incluso Marciano le dice por qué no hacen Lamento Boliviano en Quechua, ¿no? Entonces, la verdad es que son esas cosas de, de, de una familia que aprendió a hacer música con un programa eh, cultural de la provincia y terminaron justamente... Eh, juntos eh, a los enanitos verdes detrás del escenario. Así que esas, esas particularidades eh, creo que tenía el marciano, que era un, un tipo que podía tranquilamente, junto con el Felipe, caminar este, por las calles de Mendoza y sentir justamente el afecto de todos nosotros. ¿no? Ya está todo listo acá para que a las 9 empiece ¿no? la despedida. Sí, la verdad es que nosotros hemos acompañado la, la iniciativa de la ministra Honora Vicario, que justo la noticia de ayer nos encontró en la Feria del Libro, eh, juntos participando de un acto, así que yo creo eh, y, y agradecer también justamente y felicitar la iniciativa de, de la ministra de Cultura y Turismo de la provincia y el gobernador por justamente propiciar que la familia eh, este, aceptara también que hoy se realice esta apertura de puertas del espacio de la cultura de Mendoza para despedir a uno de los íconos populares de la provincia.